¿De qué estás hablando? Como quieres probar, pues seguramente me quieres violar. ¡Qué violar! ¡Ay, ay, ay! Tuvo la ay, oportunidad ay, de tu vida y encima te machora todavía. Ya ya.